Muy buenas a todos chavales, yo soy Baixix y hoy estamos con un nuevo vídeo de Fortnite Hoy chicos ha sido el parche, hoy ha sido la actualización y tenemos ya por fin la que será la nueva skin de viaje por carretera Tenemos todas las nuevas skins filtradas que se han venido con este parche y es que vamos a ver todo esto, vamos a ver todas las nuevas skins filtradas Pero antes de empezar simplemente quería recordar que justamente hoy va a ser el último día en el que vais a poder participar en el sorteo de los mil pavos, simplemente hoy vamos a escoger ganador por la noche y mañana lo diremos por Twitter así que nada, si queréis participar lo único que tenéis que hacer es pegarme un buen like a este vídeo, comentarme algo positivo en la sección de comentarios y por último estar suscritos al canal con la campanita de notificaciones como veis aquí, con la campanita activada, así que chicos vamos ya con las skins lo primero chicos, ya sabéis que ayer hicimos un vídeo comentando un poquito de información sobre la skin de viaje por carretera y al parecer la forma o el aspecto no es que digamos muy similar porque la anterior skin que comentamos era algo así como roja como si fuera la muerte pero aquí tenemos la que finalmente va a ser la skin de viaje por carretera sí chicos la skin se llama Enforcer pero lógicamente está en inglés así que hasta que esté en español pues eh, cambiará un poquito el nombre imagino y básicamente esta sería la skin de viaje por carretera es una skin la verdad tochísima a mí me gusta bastante porque es se parece bastante a la skin de Omen A la skin de Presagio Y es que como veis los picos, o sea esta es la skin De viaje por carretera porque es que esos Picos que veis ahí es que Básicamente se unen con lo que sería El cromo de la skin de viaje por carretera Entonces, qué más skins tenemos Aparte de la skin de viaje por carretera O sea esto es tochísimo sinceramente Tenemos eh, mochilas Después veremos, vamos a ir primero con lo que serían Las skins, tenemos dos nuevos samuráis Samuráis chica y samurai Hombre, como veis aquí la chica o sea es bastante tocha Tiene toda la armadura de Samurai Y tiene como si fuera un antifaz En la cara, esto yo diría que Estaría un poco relacionado al tema Chino y esta salida De Fortnite en China, también tenemos A este chico que también tiene un Antifaz y aquí le tapa Más eh, toda la cara, tiene como veis Esta armadura de nuevo y la verdad Que la armadura del chico es bastante más Tocha que la de la chica, tenemos La skin de Raven La skin del cuervo pero en chica la verdad que esto no me lo esperaba Yo pensaba que esta skin del cuervo Pues ya se iba a dejar en el olvido Pero es que fijaros, tenemos nueva skin De el cuervo pero en chica Y también las alas, lo que serían las mochilas Tenemos nuevas mochilas para el cuervo Que al comprar la skin de chica del cuervo Pues también nos darían estas alas Que son como las alas que teníamos De San Valentín pero en el cuervo Más skins, tenemos más mochilas y todo eso La skin que estaba en Save the World En salvar al mundo Pues ya la vamos a tener dentro de muy poquito como épica eh, Era una skin que en Save the World En salvar al mundo estaba como calidad Mítica y ahora aquí Fortnite Battle Royale La vamos a tener de calidad épica Es una skin bastante docha que por algo le pusieron Calidad mítica en salvar al mundo Y pues eso chicos otra skin Más que la verdad que es un ninja Bastante chulo seguimos con los hippies La verdad que estos a mí no me han gustado Del todo pero bueno están ahí por si Lo queréis ver y demás Y también tenemos mochilas como por ejemplo Esta mochila que es como si fuera un escudo bastante tocho Después tenemos eh, algo que tiene que ver con los samuráis Como si fuera un estandarte Y por último la última mochila de los samuráis Esta supongo que va a ir más con la chica Porque le pega más Y eh, tenemos por aquí un pico nuevo Que se llamaría controller Que todavía no lo podemos ver Tenemos mochilas como si fuera un portal del fantasma Tenemos aquí flipante Nuevos bailes Este podría pegar bien para hacerlo con tú o con tu compañero Y hacer el gesto uno a cada lado Intensidad, que este ya se había filtrado Nueva la delta, nuevas Mochilas, nuevo baile también Tenemos por aquí, este sería como el Nuevo pack de inicio, pero en chica O sea, eh, vamos a tener un nuevo Pack de inicio, luego aquí tenemos Como si fuera una estela que Podríamos personalizar con colores, porque es que Aquí veis que aparece el verde El naranja y el azul, pues es que vamos a Poderle poner colores, tenemos Un chico que parece como un motorista Como, como un tío Malote y seguimos por aquí Bailes, eh, más katanas como si fuera un pico eh, Bailes, eh, estelas Tenemos muchísimas cosas filtradas Pero básicamente las cosas importantes serían Esas, pico por aquí, ya sabéis a la delta eh, Un pico que es un tambor O sea, básicamente por aquí os enseño todo Pero las cosas más importantes filtradas Serían la skin de viaje por carretera Esa skin que teníamos muchísimo hype Que acabamos de revelar Y también pues estas skins legendarias y épicas nuevas Porque es que también están muy tocho los samuráis, la skin del cuervo en chica Y esta skin que era de calidad Mítica en Fortnite Salvar al mundo, así que chicos básicamente Este sería el vídeo, hemos enseñado Todas las skins filtradas Hemos enseñado la nueva skin de viaje Por carretera, una skin que me encanta Bastante, esperemos que Pues eso, a lo largo del tiempo en Fortnite No me deje de gustar como pasó con el visitante Que había muchísimo hype al principio Y luego después pues ya la gente No le gustó, y nada chicos, espero que os haya Gustado este vídeo, muy pronto os subiré la guía de los desafíos de la semana siguiente Justamente para conseguir Esta skin de viaje por carretera Finalmente en el juego Y chicos nos vemos en el próximo vídeo Adiós